Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo y, bueno, mira qué sitio tan estupendo que hay aquí. la presa que, que veis ahí a fondo. Este es la, el embalse de las Cogotas y ahora mismo estamos en lo alto de lo que viene siendo el Castro. El Castro de las Cogotas. El sitio está bastante chulo. Hace apenas 3-4 meses esto casi no tenía agua. Eh, eso que veis por allí, ¿vale? Nosotros podíamos caminar más o menos hasta el medio eh, eso sí, bueno, te contás un montón de, de basura y que, bueno, supongo que es una cosa que al final termina tirando la, la gente ya que dice, bueno, tú puedes tirar un cuerpo ahora que está el agua hasta arriba pero claro, en unos meses puede ser que, que se vaya todo este agua y haya sequía, ¿no? bueno, hace unos, unos años decían que iba a haber sequía que Iba a tardar mucho tiempo en llenarse este embalse, pero ya veis, es que hay algunos hasta ahí, algunos árboles que están cubiertos, y claro, tú dices, pues esto no se va a llenar nunca, pues mira, ya está lleno y parece que hay unas nubes bastante negras, así que eso significa que dentro de nada lloverá más, y ya... A desbordar la presa, ¿no? porque bueno ahora mismo el embalse está ya al 100%, por lo que hemos visto las medidas, quedaba a lo mejor un metro hasta que llegara a su tope, pero se puede considerar que este embalse ya está al 100% de su capacidad, lo cual es bastante buena noticia. Lo que sí, no sé si me estáis escuchando porque tengo la, el aire en contra y... Aire, pero bueno, qué más de? lo importante es el paisaje que tenemos aquí. Mira qué chulo. Lo que sí, pues hace un poquito de fresquito. ¿no? Hace unos días pues, nos estábamos bañando, construyendo el columpio y ahora hace frío. Uno no sabe a qué atenerse, pero bueno, qué le vamos hacer Lo que sí me preocupa es que cuando vaya al pueblo donde voy a vivir pues haga fresquito, ¿no? porque si en Ávila, que está a menos altura, si Ávila, que está menos altura, si Avila, está, menos altura ¿no? está como unos 1.300 metros, ahora está haciendo frío, tú imagínate eh, donde voy a vivir yo, que está a 1.400 metros de altura, pues me voy a congelar, me voy a congelar. Pero bueno, intentaremos calentar bien la casa y, y estar bien, y estar todos de alrededor son preciosos. Ya lo estáis viendo. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.